René Albert, Guy de Maupassant, fue un escritor y poeta naturalista francés. Escribió principalmente cuentos, aunque también seis novelas y varias crónicas periodísticas, especialmente sobre literatura francesa. Hoy leeremos de este autor tres cuentos cortos. Primero, La loca. Le sigue un duelo. Y en tercer lugar, una vendetta. Ahora damos comienzo a la espera, que sean de tu agrado. La loca Un cuento de Guy de Maupassant «Pues hombre», dijo, «a mí las becadas me traen a la memoria un siniestro episodio de la guerra».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 ¿Pensaba en los muertos? ¿O vivía tristemente ensoñada sin recuerdos concretos? ¿O bien su mente anulada estaba inmóvil como el agua estancada? Por espacio de quince años permaneció así, cerrada e inerte. Llegó la guerra, y los prusianos entraron en Cormeil en los primeros días de diciembre, lo recuerdo como si fuera ayer. Hacía un frío de helar las piedras y yo estaba rellenado en un sillón inmovilizado por la gota cuando oí el golpeteo pesado y candencioso de sus pasos. Por la ventana les vi pasar. Desfilaban interminablemente todos iguales, con su típico movimiento de fantoches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 Pero pronto aquella mujer, que no dejaba verse nunca, le gritó. Preguntó qué mal tenía. Le respondieron que su anfitriona estaba en cama desde hacía quince años a causa de una abrumadora tristeza. Evidentemente no se lo creyó. Imaginándose que la pobre demente no quería levantarse por orgullo, por no ver a los prusianos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 Si no se levanta de buen grado, ya encontraré la manera de hacerla caminar por sí sola. Ella no hizo ni un ademán, inmóvil en todo momento como si no lo viera. Él se enfureció. Tomando aquel calmo silencio por un signo de soberano desprecio y dijo, «Si mañana no ha bajado...» Y salió. Al día siguiente...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 no se atrevía a mandar a sus hombres que la sacaran de la cama por la fuerza, pero, de repente, se echó a reír y dio algunas órdenes en alemán. Al poco se vio salir a un destacamento que llevaba un colchón como se lleva un herido. En aquella cama, que no había sino deshecha, siempre silenciosa, ella permanecía tranquila, indiferente a los acontecimientos con tal de que la dejaran seguir acostada. Seguía un soldado que llevaba un gatillo de ropas femeninas. Y el oficial, frotándose las manos, manifestó. «Ya veremos si usted puede o no vestirse sola y dar un pequeño paseo». Se vio al cortejo alejarse hacia el bosque. Dos horas después los soldados regresaron solos. La loca no fue vista nunca más. «¿Qué habían hecho con ella?» ¿A dónde la habían llevado? Nunca se supo. Ahora nevaba día y noche, sepultando los campos y los bosques bajo un manto de espuma helada. Los lobos venían a aullar hasta nuestras puertas. El recuerdo de esa mujer desaparecida me perseguía, e hice varios intentos ante las autoridades prusianas para tener noticias de ella.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 había huido a través del bosque? ¿La habían recogido en algún lugar y recluido en un hospital sin poder obtener de ella información alguna? Nada aliviaba mis dudas, pero poco a poco el tiempo aplacó la preocupación de mi corazón. Ahora bien, al otoño siguiente... Las becadas pasaron en masa y como mi gota me concedía una cierta tregua, me dirigí con dificultad hacia el bosque. Había matado ya cuatro o cinco de aquellas aves de largo pico cuando abatí una que desapareció dentro de un hoyo lleno de ramas. Me vi obligado a bajar a él para recogerla. Fui a parar al lado de una calavera y, de repente, me asaltó el recuerdo de la loca como si hubiera recibido un puñetazo en el pecho. Muchos otros habían expirado en aquellos bosques tal vez en aquel año siniestro. Pero no sé por qué estaba seguro, os digo, de que reconocí la cabeza de esa pobre maníaca. Y de repente comprendí, lo intuí todo la habían abandonado sobre aquel colchón en el frío y desierto bosque y ella fiel a su idea fija se había dejado morir bajo el espeso y ligero dretón de nieve y sin mover brazos o piernas luego los lobos la habían devorado y los pájaros habían hecho su nido con la lana de su cama desgarrada conservo esta triste osamenta y hago votos para que nuestros hijos no vean nunca más la guerra. Fin. Cuento de Guy de Maupassant La guerra había terminado. Los alemanes ocupaban Francia. El país estaba convulsionado como un luchador vencido caído bajo la rodilla del vencedor. De un París enloquecido, hambriento, desesperado, comenzaban a salir los primeros trenes en dirección a las nuevas fronteras atravesando lentamente campos y pueblos. Los primeros viajeros miraban por las ventanillas las llanuras devastadas y las aldeas incendiadas. Delante de las puertas de las casas que habían quedado en pie, unos soldados prusianos, con el casco negro de punta de cobre, fumaban en pipa ahorcajadas de una silla. Otros trabajaban... ...o charlaban como si formaran parte de las familias. Al pasar por las ciudades... ...se veían regimientos enteros haciendo maniobras en las plazas y... ...a pesar del ruido de las ruedas... ...llegaban a ratos las broncas órdenes. El señor Debuss... ...que había formado parte de la Guardia Nacional de París mientras duró el sitio... Se dirigía a Suiza para reunirse con su mujer y su hija, mandadas por prudencial extranjero antes de la invasión. El hambre y la fatiga no habían hecho disminuir su gran panza de rico y pacífico comerciante. Había soportado los terribles acontecimientos con desconsolada resignación y amargas palabras sobre la ferocidad de los hombres. Pero ahora que, terminada la guerra, se dirigía hacia la frontera, veía por primera vez a los prusianos, pese a haber cumplido con su deber en las murallas y montado muchas guardias en las frías noches. Miraba con irritado terror a esos hombres armados y barbudos instalados como si estuvieran en su casa en tierra francesa y sentía en el alma una especie de fiebre de patriotismo impotente al tiempo que esa gran necesidad, que ese instinto nuevo de prudencia que ya no nos ha abandonado desde entonces. En su compartimento dos ingleses, venidos para ver, miraban con ojos tranquilos y curiosos, eran ambos también gordos y hablaban en su lengua, consultando a veces su guía, que leían en voz alta tratando de reconocer los lugares indicados. De repente el tren se detuvo en la estación de una pequeña ciudad y un oficial prusiano subió los dos escalones del vagón armando gran ruido con su sable. Era alto. Llevaba un uniforme ceñido y una barba hasta los ojos. Su cabello pelirrojo parecía llamear y sus largos bigotes más pálidos se prolongaban ambos lados del rostro, cortándolo transversalmente. Al punto, los ingleses se pusieron a contemplarlo con una sonrisa de curiosidad satisfecha. Mientras el señor de Bush fingía leer un diario, permanecía corrucado en su rincón como un ladrón frente a un gendarme. El tren se puso de nuevo en marcha. Los ingleses seguían charlando, buscando los lugares precisos de las batallas y de repente, cuando uno de los dos extendía el brazo hacia el horizonte indicando un pueblo, el oficial prusiano dijo en francés, mientras estiraba sus largas piernas y se recostaba sobre su espalda. Yo maté a doce franceses en ese pueblo. Hice más de cien prisioneros. Los ingleses, interesadísimos, preguntaron enseguida: -¡Oh! ¿Cómo se llama ese pueblo? El prusiano respondió: -Pasburg, prosiguió. -Cogí a esos bribones franceses por las orejas. Y miraba al señor Debú, riendo orgullosamente entre sus pelos. El tren seguía su marcha, pasando siempre por aldeas ocupadas. Se veía a los soldados alemanes a lo largo de las carreteras al borde de los campos de pie en un extremo de las banderas o charlando delante de un café. Cubrían la tierra como langostas africanas. El oficial extendió la mano. Si hubiera mandado yo, habría tomado París, lo habría quemado todo y matado a todo el mundo y así se habría acabado Francia. Los ingleses, por cortesía, se limitaron a decir «Oh, yes». El otro continuó «Dentro de veinte años Europa, toda será nuestra. Prusia es más fuerte que todos». Los ingleses, inquietos, ya no respondieron. Sus semblantes, vueltos impasibles, parecían de cera. Entre sus largas patillas... Entonces el oficial prusiano se echó a reír y, mientras seguía echado hacia atrás, comentó con sus bromas. Bromeó sobre Francia aplastada, e insultó a los enemigos postrados, bromeó sobre Austria vencida hacía poco, bromeó sobre la defensa encarnizada e impotente de los departamentos, bromeó sobre la guardia móvil, sobre la inútil artillería. Anunció que Bismarck, con los cañones pesados haría construir una ciudad de hierro y de repente posó sus botas contra el mulo del señor Debu, quien apartaba la mirada rojo como un tomate. Los ingleses parecían haberse vuelto indiferentes a todo, como si de pronto se hubieran visto encerrados en su isla, lejos del mundanal ruido. El oficial se sacó la pipa y... Mirando fijamente al francés, dijo, —¿No tiene tabaco? —No, señor. El alemán prosiguió, pues le ruego que vaya a comprar cuando pare el tren, y continuó entre risas, —Le daré una propina. El tren pitó y ralentizó la marcha. Paró por delante de los edificios incendiados de una estación y se detuvo. El alemán abrió la puerta y, aferrando Debú de un brazo, dijo —¡Vaya a hacer lo que le he dicho! ¡Rápido, rápido! Un destacamento prusiano ocupaba la estación. Otros soldados miraban, de pie a lo largo de la empalizada de madera. La locomotora pitaba ya a punto de partir de nuevo. Entonces, de repente, el señor Debout irrumpió en el andén y... A pesar de los gestos del jefe de estación, se precipitó en el compartimento vecino. Estaba solo. Se desabrochó el chaleco, de tanto como le latía el corazón y se secó la frente jadeando. El tren se paró de nuevo en una estación y de repente el oficial apareció en la puerta y subió, Seguido al punto por los dos ingleses movidos por la curiosidad, el alemán se sentó frente al francés y, riendo de nuevo, dijo. —No ha hecho mi encargo. El señor Dubu respondió. —No, señor. El tren acababa de arrancar. El oficial dijo. —Ahora te cortaré los bigotes para llenar mi vipa y alargó una mano hacia el rostro de su vecino. Los ingleses, siempre impasibles, miraron con sus ojos fijos. Había aferrado ya el alemán un pellizco de pelos y tiraba de ellos, cuando el señor Dubu le levantó el brazo de un manotazo y arragándole del cuello le arrojó sobre el asiento. Luego, cegado por la ira, con las sienes hinchadas y los ojos inyectados en sangre siguió estrangulándole con una mano y con la otra, cerrada, comenzó a propinarle furiosos puñetazos en el rostro. El prusiano, debatiéndose, trataba de desenvainar el sable, de aferrar a su adversario tumbado sobre él, pero el señor Debú lo aplastaba con el enorme peso de su panza y golpeaba. Golpeaba, sin descanso, sin tomar aliento, sin ver dónde caían sus puños. La sangre brotaba. El alemán, estrangulado, agonizaba, escupía los dientes, trataba en vano de rechazar a aquel gordo. Los ingleses se habían levantado acercándose para ver mejor. Permanecían de pie, llenos de regocijo y de curiosidad, dispuestos a apostar por uno o por otro de los contrincantes. De repente el señor Dubu, extenuado por el gran esfuerzo, se alzó y se sentó sin decir palabra. El prusiano no le arrojó encima de, tan aterrado aturdido por el asombro y el dolor como estaba, tras recuperar el aliento, dijo, si no quiere darme satisfacción a pistola, le mataré. El señor Debú respondió, Cuando usted quiera, me parece bien. El alemán prosiguió, Ahí está la ciudad de Estrasburgo donde tomaré a dos oficiales por padrinos. Tenemos tiempo antes de que el tren parta de nuevo. El señor Debú, que resoplaba tanto como la locomotora, dijo a los ingleses, —¿Quieren ser ustedes mis padrinos? Ambos respondieron a la vez, —¡Oh, yes! El tren se detuvo. En cuestión de un minuto, el prusiano había encontrado a dos camaradas que trajeron las pistolas y ganaron las murallas. Los ingleses sacaban de continuo sus relojes, apretando el paso, apresurando los preparativos inquietos por la hora para no perder el tren. El señor Debu. No había cogido nunca una pistola. Le pusieron a veinte pasos de su enemigo, le preguntaron: ¿Está usted listo? Al responder: Sí, señor, vio que uno de los ingleses había abierto su paraguas para protegerse del sol. Una voz ordenó: ¡Fuego! El señor Debú disparó al azar, sin esperar, y vio con estupor que el prusiano, de pie que estaba delante de él se tambaleaba, levantaba los brazos y caía redondo. Le había matado. Uno de los ingleses exclamó un «¡Oh!» Vibrante de alegría, de curiosidad satisfecha y de dichosa impaciencia. El otro, que seguía teniendo su reloj en la mano, cogió al señor de Bu por el brazo y se lo llevó a paso gimnástico hacia la estación. El primer inglés marcaba el paso, corriendo, con los puños cerrados los codos pegados al cuerpo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, y trotaban los tres de frente, pese a sus barrigas como tres caricaturas de un periódico humorístico. El tren partía. Saltaron dentro de su coche. Entonces los ingleses, quitándose sus gorras de viaje... Las levantaron agitándolas y luego por tres veces seguidas gritaron, hip, hip! hip hurra! Acto seguido, con expresión seria, tendieron uno tras otro la mano derecha al señor Dubu y volvieron a sentarse uno al lado de otro en su rincón. Fin Vendetta Un cuento de Guy de Maupassant La viuda de Paolo vivía sola, con su hijo en una pequeña casucha pegada a las murallas de Bonifacio. La ciudad, construida sobre un saliente de la montaña, suspendida incluso en algunos puntos sobre el mar, mira, por encima del estrecho erizado de escollos, a la costa más baja de Cerdeña. A su pie, en la parte opuesta rodeándola casi por entero, una cortadura de acantilado, que se diría un gigantesco pasillo, le sirve de puerto. Lleva hasta las primeras casas tras un largo circuito entre dos abruptos murallones, a las barquichuelas de pesca italianas o sardas y, cada quince días, el viejo vapor que parece asmático hace la travesía hasta Allácio. Sobre la blanca montaña, el hacinamiento de casas parece más blanco aún. Se dirían nidos de aves salvajes, colgadas de ese modo de la roca, dominando ese estrecho terrible por el que no se aventuran casi nunca los barcos. El viento azota, sin tregua al mar. La costa desnuda socavada por él, apenas revestida de hierba, se introduce por el estrecho flagelando las dos orillas. Las crestas de espuma clara colgadas de las negras puntas de las innumerables rocas que oradan por todas partes las olas, parecen jirones de telas flotando y palpitando en la superficie del agua. Las tres ventanas de la casa de la viuda asentada firmemente en el borde mismo del acantilado, daban a ese horizonte salvaje y desolado. Vivía allí sola, con su hijo Antoine y su perra vivaracha, una gran bestia flaca, de larga y áspera pelambre, de la raza de los guardadores de ganados. Le servía al joven para cazar. Una tarde tras una disputa, Antoine murió a traición de una cuchillada a manos de Nicolei, quien aquella misma noche huyó a Certeña. Cuando la anciana madre recibió el cuerpo de su hijo, que le trajeron unos caminantes, no derramó una sola lágrima, sino que se quedó largo rato inmóvil mirándole. Luego, extendiendo su arrugada mano sobre el cadáver, le prometió venganza. No quiso que nadie se quedara con ella y se encerró junto al cuerpo con la perra que aullaba. Aullaba en animal sin descanso, plantado al pie de la cama con el hocico tendido hacia su amo y el rabo apretado entre las patas. No se movía más de lo que hacía la madre que, inclinada ahora sobre el cuerpo, mirándole fijamente, derramaba en silencio algunos lagrimones. El joven, boca arriba, con la chaqueta de grueso paño agujereada y desgarrada en el pecho, parecía dormir, pero estaba lleno de sangre, en la camisa que le habían arrancado para prestarle los primeros auxilios, en el chaleco, en el pantalón, en el rostro, en las manos. Grumos de sangre se le habían coagulado en la barba y entre el pelo. La anciana madre comenzó a hablar. Al sonido de esta voz la perra enmudeció. «Sí, sí». «Serás vengado, hijo mío, pequeño mío, pobre muchacho. Duerme, duerme. Serás vengado». «¿Entendido?» «Te lo promete tu madre». Y como ya sabes, tu madre es persona de palabra. Se inclinó lentamente sobre él, pegando sus fríos labios en los labios muertos. Entonces, Vivaracha, Se puso de nuevo a gemir. Lanzaba un largo quejido monótono desgarrador horrible. Se quedaron allí los dos, la mujer y el animal, hasta la mañana. Antuá fue enterrado al día siguiente y pronto no se habló más de él en Bonifacio. No había dejado ni hermano ni primos cercanos. No había ningún hombre para que pudiera encargarse de «la vendeta». Únicamente la madre, la anciana, pensaba en ella. De la mañana a la noche... Al otro lado del paso veía un punto blanco en la costa. Era un pueblecito sardo, Longo sardo, refugio de los bandidos corsos a los que pisaban los talones. Ellos casi exclusivamente poblaban esta aldea, frente a las costas de su patria, en espera de volver para echarse al monte. Allí se había refugiado Nicolás Ravalotti y ella lo sabía. Sola durante todo el día, sentada ante la ventana, miraba hacia allí pensando en la vendetta. ¿Cómo podía llevarla a cabo, sin nadie, inválida como estaba y con un pie en la tumba? Pero lo había prometido, jurado sobre el cadáver. No cabía espera ni olvido. ¿Qué haría? Pasaba de las noches, sin paz ni descanso, buscando la manera con ahínco. La perra dormitaba a sus pies y, levantando la cabeza, de vez en cuando aullaba hacia lo lejos. Desde que ya no estaba su amo, ladraba a menudo así, como si le llamara, como si su alma de bestia inconsolable conservara también un recuerdo imborrable. Ahora, bien, una noche, justo cuando Vivaracha se puso a gallir de nuevo, la madre tuvo de repente una idea, una idea de venganza salvaje y feroz. La rumió hasta que se hizo de día y levantándose a las primeras luces del alba se fue para la iglesia. Rezó, posternada en el pavimento, arrodillada ante Dios, suplicándole que la ayudara. La sostuviera y diera a su pobre cuerpo consumido la fuerza necesaria para vengar a su hijo. A continuación volvió a casa. Tenía en el patio un viejo barril desfondado para recoger el agua de lluvia. Lo volcó, lo vació, lo fijó en el suelo con unas estacas y unas piedras. Ató a vivaracha a esa especie de perrera y volvió adentro. Estuvo paseando, adelante y atrás por su habitación, con la mirada fija en todo momento en la costa de Cerdeña. El asesino estaba allí. La perra ladró todo el día y toda la noche. A la mañana siguiente la anciana le trajo agua en un cuenco, y eso fue todo. Ni sopas ni pan. También pasó aquel día. Vivaracha dormía extenuada. Al día siguiente tenía los ojos relucientes y la pelambrera erizada, y tiraba continuamente de la cadena. Tampoco entonces la vieja le dio de comer. El animal enfurecido ladraba roncamente. También pasó aquella noche. Entonces, al amanecer del día siguiente, la anciana Saberín fue a ver a un vecino y le pidió que le diera dos gavillas de paja con las que rellenó una ropa vieja de su marido simulando un cuerpo humano. Hincó un palo en el suelo delante de la perrera de Vivaracha y ató al fantoche que parecía estar así de pie. Con unos viejos trapos le hizo una cabeza. Sorprendida, la perra miraba a aquel hombre de paja y permanecía en silencio, aunque devorada por el hambre. La anciana fue a comprarle al charcutero un buen trozo de morcilla negra. De vuelta a casa, encendió un fuego de leña en su patio, cerca de la perrera, y puso a asar la morcilla. Vivaracha fuera de sí saltaba, echando espumarajos por la boca y con la mirada clavada en el asador que desprendía un olorcillo que iba directo a su estómago. Con aquella papilla humeante hizo la anciana una corbata al hombre de paja. La ató con cuidado alrededor del cuello, como si quisiera metérsela dentro. Apenas hubo terminado, soltó a la perra. De un gran salto, ésta alcanzó la garganta del fantoche y tras apoyar las patas sobre sus hombros empezó a desgarrarla. Volvía a caer al suelo con un pedazo de su presa apretado entre los dientes. Saltaba de nuevo, hundiendo sus colmillos en las cuerdas, arrancando otro bocado, volvía a caer y saltando otra vez. Con escarnizamiento desgarraba el rostro a grandes mordiscos, despedazaba el cuello por completo. La anciana, inmóvil y silenciosa, miraba con ojos encendidos. Luego volvió a encadenar al animal, le hizo ayunar durante otros dos días y reinició su extraño estrenamiento. Durante tres meses la acostumbró a aquella especie de lucha a aquel alimento conquistado a fuerza de colmillos. Aunque no le ponía ya la cadena, la lanzaba con un gesto sobre el fantoche. Le había enseñado a desgarrarlo y a devorarlo sin tener ya que esconder comida en su garganta. Luego le daba, a modo de recompensa, la morcilla asada para ella. Apenas veía aquella forma, mi baracha se estremecía y volvía los ojos hacia su ama, que le gritaba con voz silbante, alzando un dedo, «¡Ataca!» Cuando consideró que había llegado el momento, la anciana Saberín fue a confesarse y a comulgar con extasiado fervor un domingo por la mañana. Luego, tras vestirse de hombre, con la apariencia de un pobre viejo harapiento, llegó a un acuerdo con el pescador sardo que la llevó con la perra al otro lado del estrecho. Había puesto en un talego de tela un gran pedazo de morcilla. Vivaracha llevaba dos días en ayunas. La anciana le daba a oler en todo momento la comida para así excitarla. Entraron en Longo Sarto. La mujer andaba cojeando, entró en una panadería y preguntó dónde vivía Nicolás Ravalotti. Este había reanudado su viejo oficio de carpintero y estaba trabajando solo en su carpintería. La anciana empujó la puerta y le llamó. ¡Eh! —¡Dícola! Él se volvió. Entonces, soltando su perra, gritó. —¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Débora! ¡Ataca! Enloquecido, el animal se lanzó sobre la garganta del hombre, el cual extendió los brazos, la estrechó, rodó por tierra. Durante unos instantes se retorció golpeando en el suelo con los pies. Luego se quedó inmóvil mientras vivaracha hurgaba en su cuello desgarrándolo. Dos vecinos sentados en su puerta recordaron perfectamente haber visto a un viejo mendigo con un perro negro muy flaco que, mientras caminaba, comía algo oscuro que le daba a su amo. Por la noche la anciana estaba ya en casa. ¿Y aquella noche? ¿Durmió bien? Fim.